Eh, Jesús Otavio, el, el, el, el, José Otavio y el niño, que es Vítor. Aquí en el bautismo de Vítor. ¿El qué? El, en el bautismo del niño Vítor. Y el esposo y mi persona. ¿Y dos son, son los otros chicos? Eh, ah, sí, estos son sí, sí, Harold y, y Chucho. En este tipo vivíamos solamente esa, en esa piecita aquí enseguida. Esto es aquí afuera, es el hermano mío el menor. Eso es aquí afuera. En este tiempo, pues, aquí una familia que tiene una casa que ellos vendieron hace mucho tiempo. Eso, eso aquí ahora son dos locales de unos depósitos de, de repuestos y un taller de mecánica y pintura que es ahí. Y esto es aquí, aquí ese es mi papá con, con el hermanito mío el menor. Eso ve aquí enseguida. De Río Sucio Caldas, nos venimos en busca de, pues de, de mejor, una, vida mejor. una mejor vida y de buscar trabajo mejor para él. Sí, vean, bueno, este es el lugar donde vivimos nosotros, que es aquí, entonces aquí, aquí, aquí duerme el hermano mío y aquí, aquí duermen mi, mi mamá y mi papá. Estas son las dos alcobitas, estas son las, pues, un rito cositas que tenemos aquí que, que con la ayuda de Dios pues ya poquito hemos conseguido. Porque no podemos meter muchas cosas porque es una, son dos piecitas que vivimos nosotros. Y aquí al ladito ya sigue la cocina. Si quiere yo un sigan. Y aquí esta es la otra alcoba. Sí que la la cocina? cocina. La cocinita. Sí, sí, alcoba y cocina? Sí, alcoba y cocina. Alcoba y cocina, señor. Entonces aquí queda la cocinita que se ven. Una cocina sencillita. Y aquí no tenemos ni pollo ni nada, porque eso es todo el alto. Fue así. Entonces, aquí esa es la cocinita. Para vivir cinco acá? <risa> Ahí lo repartimos, como es el dicho. Hay veces que yo, yo tengo que dormir en el suelo, porque aquí no se puede meter más cositas. Aquí duerme el hermano mío, el que okay, aquí en, esta cama. en esta camita. Sí, en esta cama. Y yo hay veces que tengo que... Tirar la colchoneta para dormir en el suelo. Y aquí afuera ya es donde trabajan los. ¿Y, ¿no? lo, y el otro más pequeño, verme en la otra cama en la Ya que este ya sí. es, el, el, este es el depósito donde guardan los materiales. Aquí fue que yo vine porque un señor don Teo, el que, te, que alquiló esto aquí, tenía un montadero de llantas, aquí seguía, entonces el señor se vino para acá, aquí estuvo con un montadero de llantas, y de verdad, y yo hablé con el señor, vengase para acá que yo le alquilé una piecita, y así fue hermano, y en ese tiempo estamos aquí. Que la señora a mí es muy, muy buena persona, muy atenta con la gente Entonces, que uno se compra la gente un quintico un resquito un, como pobre, con tiempo que hay que y en ese tiempo pues llegamos acá mi madre le cayó muy bien al señor y entonces él se, eso era aquí aquí la piecitas eso y era, eso era la aquí la vivienda eso aquí la piecitas y el entonces él le, le vendió la prima a Juanjo Juan, no Juan, Juan, Juan se la compró con una condición que nos dejaron aquí que porque no, nosotros éramos pues, una gente de poco recurso y que le cayó, nos cayó no, nosotros le cayó muy bien a él eso. Aquí la, es un depósito que el don Fabio compra en base para vender lo que hace re, un reciclaje pues y entonces él nos deja aquí, por una parte porque no tenemos dónde, no tenemos dónde ir ¿sí? y pues eso fue, la, eso fue el, el, el trato que hizo con, con don Teo. para nosotros, pero francamente yo estoy viendo eso pues, para nosotros y un poco maluco porque yo aquí trabajo, yo no tengo seguro, no tengo prestaciones, no tengo nada, hermano. Entonces y otra cosa que estos muchachos y tampoco trabajan por empresa. Cuando hay trabajitos trabajan y cuando no hay trabajo pues están aquí, ¿por qué más van a hacer. Pero pues, cuando están trabajando entonces nos ayudamos con la comida. ¿sí? llega que like, hoy en día, hoy en día muchas gracias a uno comerse cualquier boca de comida, como hay mucha gente que no se lo come. Nosotros lo que esperamos es que nos enconozcan con la ONU pues que, nos, que no nos saquen de acá como unos perros, pues porque la preocupación de nosotros es esto. Hombre, que le pidan a, a, un, a un Fabio esto, entonces todavía no nos han cuadrado los problemas nosotros y que salgan y sacamos como si para afuera. Entonces, supuestamente que ya estamos sensados, que ya la EDU ya están cuadrando esas cosas, que ya que están arreglando esos problemitas, que porque... No, todavía no saben qué hacer con nosotros, que porque nosotros no pagamos arriendo acá, pero es que llevamos ya 34 años. Pues hombre, yo creo, creo que tenemos todo el derecho de exigir y decir, claro, ¿cómo vamos a que nos colaboren? Para un arriendo, para una casa de interés social, ah, ¿Sí? ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, por el tiempo que llevamos viviendo acá en este barrio, ¿sí? No estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo, sino que nos colaboren que nos digan que sí, estamos, sí, vamos a colaborar. Mi ¿Para dónde nos vamos a ir? Pues que me, me ayudaran con el arriendo, muy bueno, porque consigo, no, no busco una casa. ¿Para dónde? Donde sea, porque él dijo que tenía que ser fuera del barrio. a ser para Campo Valdés o puede ser para los lados de, de, de Robledo. Me, me gustaría. Yo no sé, hermano, qué vamos a hacer por Dios. Bueno, arriba de Dios no viene a nadie en mí. ¿Qué le va a hacer? Estamos en la vía, estamos en la, estamos en la calle, vamos a ver qué pasa. Pues no, ya, con, ya todo el mundo piensa que si nos vamos a ir, pues nos vamos. Me haría mucho dolor porque yo aquí se criaron los muchachos, el niño y todo, y aquí pasamos bien y todo, pero si nos toca ir, nos vamos. No importa, y nos. ¿Y? De verdad dejar el barrio no, cero. Yo sigo viniendo. ¿Ah? Para que no viniendo. ver Bueno. estar volviendo en ella? Sí. ¿Te vas a subir hoy, Pacho, en bici? Ah, desde que me voy aquí estoy rubiando. El... Está subiendo en bicicleta. Lo que hay es que juegue aquí y sube en bicicleta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, bien. Es que hay que irlo con los rincos sentidos porque hay que historiar un buce de mano. Ah, es que yo pues, creo que yo no quiero que lo No hay dan. No sube, no sube bueno hasta el éxito, de por allá. Y hay parrilla hermano, con la lengua afuera. Bueno, este es el barrio Caiz, que se da por el sector de Roledo, parte baja. Por la carretera vieja para ir a San Cristóbal. Aquí en esta casa estábamos viviendo. Esta es la sala, como ustedes, que es una, la casa más amplia donde vivíamos nosotros, porque no teníamos. vivíamos en una pieza. Sinceramente, todos dormíamos todos juntos. Esta es la primera alcoba. Esta es la primera alcobita de acá. Y aquí duermen los dos hermanos míos. Y, esta la, y este es el baño. Como no, es el baño que es más. Un baño ya para nosotros, porque donde vivíamos nosotros compartíamos el baño para todos los trabajadores que habían allá. Eso es la ventaja que tenemos. Y aquí esta es la cocinita. Una cocina más amplia que mi mamá no estaba sufriendo donde estaba, pues donde vivíamos que es una cocina ahí más cómoda para ella. Aquí duermen mis padres, mi madre y mi padre. Y. Que gracias al Señor ya tenemos, cada uno tiene su alcoba para cada persona, si ¿sí me entienden. Y este es el patio, aquí, es el patiocito de aquí de la casa. Pero yo busqué en naranjal, en arrabal, busqué por ser que yo no encontré. Ellos me mandaron para el arrabal. Y, yo, y me fui para la Francia, no encontré, me fui para San Javier, tampoco. Y venía, pues en muchos barrios yo estuve por ahí andando y no encontré. Y yo, yo, me, yo aquí me vine para acá para este lado. La las horas... un fue pues yo me, me siento muy contenta, muy feliz aquí, porque me siento amplia y ahí, y, y, y, y, y, y mi esposo también está muy contento. Ya no estamos sufriendo de que eh, viviendo bien estrechos, una casa que era un depósito de materiales que allá lavaban, lavaban envases, había alrededores por todas partes, eh, no podíamos, no vivíamos tranquilos. Pues con el tiempo que hubo pues, con los otros directivos de la DIO, mmm, mi mamá se enfermó de tanta depresión porque ellos nos dijeron que no teníamos derecho, no teníamos derecho a nada. Como les dije, pues tantos años viviendo en una casa y con mamá salir sin nada. Pues a mí me dijeron en el Lidu de que si buscaba, pues ellos me ayudaban por un año. A pagar el renta. A pagar el rienda un año porque ellos me dijeron que, que, que yo no tenía por qué salir vacía de allá del barrio, con todo el tiempo, 34 años que vivía allá uh -huh. y que me iban a sacar pues sin nada, que no, no, que no se podía, que ellos me iban a ayudar para que me... que era muy poco, que era mejor la vivienda y no plata, que porque la plata que me darían sería para unos 4 o 5 mercaditos, que era mejor que me hicieran la vivienda. Un año. Un año. Eso me dijeron ellos que sí. un año. Pues eso es lo que yo no sé. Si eso se sí acaba, me habrá que pagar el arriendo. Y eso. Entonces, eso es lo que yo estoy pensando. Pues el año se, se pasa rápido, pero ¿qué vamos a eh? hacer? No, pues el, el seguir adelante. Si, si Dios nos permite, estamos acá. Pues ojalá el trato de si sí la Dios pueda colaborar, si se acaba, si sigue con la etapa de arriendo. Si no, pues seguir, tocará seguir pagando nosotros el arriendo acá. No, a mí no me han dicho nada, sino que me van a, yo voy a bregar a, a las vueltas de la casa de la vivienda, de vivienda pues que es que es bueno, Sí, pues yo no sé, a mí me dijeron que es que todavía no empezaron las, las reuniones porque ellos me van a explicar qué tengo que hacer y que ante la cuota y todo, a mí me dijeron que era 5 millones para la casita y, y que pues que va a ser las vueltas y todo y seguía pagándola, pero no me han dicho nada, de no sé que yo me vine de allá, ni me han mandado decir nada, ni me han llamado nada.